Bueno, bueno, bueno, bueno, la que se ha salido aquí Que han venido los reyes magos Y hay un montón de paqueticos, se ve que hemos sido buenos Reyes 2021 Venga, empieza tú, empieza a... el que quieras Este es doble Ay, Uy, te he <risa> ¡El libro! Vaya A ver, coge Vale. Eh, el que me, me destruye. Este, este. <risa> Yo soy malísimo recogiendo. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! <risa> y la granja, ¿cómo? Te ¡Oh! a Uy, esto lo voy a ponerlo guay. Qué chulo. Venga. Mira eh, cuántas piezas, tío. Un montón. 55 piezas. Bueno, bueno, Como para tiene, que se pierda Pues tiene lechuga, tiene de todo. ¡Qué chulo! ¡Tenemos el country! ¡Venga, este mismo. muy ¡Ya se lo cae! ¡Un vestidito! Yo creo que tengo yo más regalos que tú, ¿no? No puede ser eso, ¿eh? Si yo me he portado peor... ¡Mira qué vestidito! ¿Te gusta? ¡Muy chulo! ¡En la otra paquilla! ¡En la por qué. Hoy, el ángel perdido. Un libro de Javier, Sierra. como no, si ya sabes que me encanta. Está loco. Venga, ¿Cuál otro es, para... Este. Uy, uy, uy. Eso Uy, se sabe, uy piqui, piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Madre mía, ¿cuánto Pues porque no lo había Camarón. Grande. Oh, y encima soy gitano. Por favor. <ríe> es que no había nada. ¡Ay, Me ha costado muchísimo montar un disco de cámaras. uy nada del caballo también! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué quiero decir? La flamenguilla Venga, este. ¡Uh! es escopete. ¡Uh, Al de Troya, chavales. Pero eso es el trípode, ¿no? Sí. A ver, es el trípode de una cámara... Ay, pues no sé si me valdrá, sí. ¿eh? Sí. Y me dijeron que sí. Porque es lo mismo que se enrolla... Porque viene también con eso. Ah. sí me para cámara, para pa todo. ya ¿Vale, un trípode grande. ¿eh? Para grabar. Pues además, las faltas son guardadas Sácalo. Ya verás. <tose> bueno, está bien, ¿no? Joder. Pues sí, sí son gordas sí. Bueno, ¿cuándo compraste esto? No, no tiene nada aquí. ¿Mm? A ver, saca. ¿Me dijo el hombre? Va, ahí se puede achar. Mm. No lo fuerces. Ah. Bueno, fruta. ya lo miraré, ya lo miraré. Sí, ya lo a ver, ¿cuál hablo? Eh... Este. No, no, ese no, ese no es el tuyo. Ese es para ti. Ese Ese, ese mismo, venga. Es <risa> un envenenador así chiquitito, muy mono. Como oh, que cosa más mona. Vale. Toma, ya deja tu juguetito. Ya, ya bueno. con eso ya. No Ebatarte. no sé cómo va. Es que quiero ver si me lo vale no, eh. No gasto que no estás conmigo, eh. Me no, vale. Vamos a ¿eh? ver. ¿Qué es esto? ¿Es una multifarra? Sí. ¡Maricón! ¡Una zapatilla, Porque ¿no? ¡Ya, ya puedes tirar esa! Bueno, pues es que todas las zapatillas hechas... Es que yo no sé qué hace con las zapatillas Reviento las zapatillas, pero, pero bueno... Hay que, ¡Cuidado! Mira por dentro cómo son A ver, vamos a ver... ¡Uh! ¡Son unas babuchas! ¡Como las que yo tengo! ¡Mira! ¡Son calentitas, calentitas! <risa> ¡Se me van más? a cocer los pies! ¿Cuál es? Eh, ¿Aquel ¿A este? ¡Aquel mismo! Y estos dos pequeños también son para mí, ¿no? Sí Pues yo tengo más largados que tú Pero esos son de mi hermano, ¿para ti. ¿Ah? ¿Y por qué no me los ha dado un café a, a tus padres? ¿no? no, si quieres no lo vas ¡Ah! No, de acuerdo, no lo sabes Esa es que bolsa, no veas tú, ¿eh? ¡Ah! Uh -huh. Ya está con el tiempo de la hija Te tengo Venga, que tiene que abrir otro. Ya, pero quiero probar esto. Que si pues, sí, no no. sí lo probó ¿lo? El, el tío. ¿Lo sacó? ¿Sabes sacar tú eso? Yo no sé sacar. Ah, no, no yo sacar eso, no lo sé. Dame algo. Yo. Este es para el último para reírnos un rato. Voy está encima de algo que no se lo uh, Esto lo quería, pero lo quería, pero vamos que lo quería. Esto sí que me hacía falta. Focus hoy. Bueno, estos son organizadores de trabajo. Cuidado. Oye oh, esto sí me hacía falta, eh Ay, muchas gracias Un gato, este ¿eh? Oh, qué guay ¿Qué? Eso sí que lo quería pero Ese es doble, cerra los doble ¿La ¿eh? abrir tú esto a la vez? No, gracias sí, Este es el de su para Agarrar el ¡Uy! Una cámara <risa> De Peter Fly. Pero es que tan mona Ay, qué chuleto ¡Unas deportivas de correr! Martín. ¡Qué guapas! ¡Una vela! ¡Eres un guapas, ¿sí? eh! ¡Una vela! ¡Qué chulas! ¡Un velón! <risa> tomate para reírme un rato. A ver. ¿Qué es, ah. <risa> es para que vaya algún junto conmigo. <risa> ¡Pero mira, mira qué esto? <risa> Nada más que el tiburón y, y, y, y el pedos. <risa> Había de dar Vader, pero he dicho, uy no, Yo no me pongo Yo me compro... Hombre, la de Darth Vader puede estar chula Yo me compro la de la Bella Durmiente ¿Hablo de tu hermano o no? Pero acá han venido los Reyes de Madrid también Bueno, de Madrid, está aquí Yo lo que he pillado, he pillado un montón de cosas Lo que tú quieras, ¿quieres abrirlo hoy? ¿Ahora? Pues... Perdón, no Oh, amigos, cuidado. Unos auriculares. Por fin. Bueno, están bien, ¿no? Son normales, ¿no? No son de. Llevan de cable, ¿no? Sí, de cable toda la vida. Ok, perfecto. Perfecto. Uy, ¿esto qué pone? Ah, ah. patar Este libro, buah, este libro es una pasada, es de fútbol y está súper guay. Me mola mucho porque además, lo, lo, vamos, lo tiene mi pro Pablo y, y, y sé que me va a encantar, sé que me va a encantar. Aquí está. Ole. Pues ya está, ¿no? Ya está, Reyes. Bueno, ahora nos vamos a casa de mi padre. A verlos. Así que nada. A verlos Reyes. Un besillo. muchas a ver los reyes los que nos han dejado en casa de, de los padres de Majo, que algo nos habrán caído seguro. A mí como que me caiga un trozo de roscón de reyes para desayunar, no pues, seguro por, por, por contento. Pero, que también tenemos que decir que ayer en mi casa, bueno, desde el norte, me llegó un pedazo de pijama de Superman y otro libro de Javier Sierra, La España extraña. Y a Majo, también le cayó algo, que le cayó un jersey y, y un una bata. y una bata así que este año los reyes telita telita telita como vienen acabamos de llegar de casa de los padres de María José y nos han venido también pues más cosillas más regalillos no pensé lo que te han regalado a ti porque vaya reyes vaya okay, reyes son mi, mi padre y mi hermana y mi cuñado unas converse os vais a hinchar así que con paciencia una estría de yoga, un jersey gris, una boina, un tónico para la cara, eh, ¿tú ah, no, pendientes. Era, los pendientes que ya lo llevo puesto, una gargantilla que también la llevo puesta, ay ah, esto una crema total eyes para los ojos, hijos. una disco de maquillaje reutilizable, Uf, una crema de limpieza, genial. ay esto es precioso. Ah bueno esto sí esto, esto es una cosa muy chula, eh. Es una foto nuestra y se hace en tela, sí. vale no la veis muy bien y la puedes poner lo que vosotros queráis. De, Está muy chulo. De dónde es eso? Eh... Ay. Bueno, no, no Lo dejaremos ya. luego por abajo, ¿no? Venga, está? sí. No, no, si eso. nos comentáis si ¿sí queréis saber dónde hemos conseguido eso, o lo veis. digo espérate, aquí. Ferrandi. Ferrandi se, Ferrandi se llama la tienda. Son de Murcia, ¿no? ¿No? ¿No? Bueno, no, bueno, no sé. no sé. Esto. Ah. Bueno, otro disco. Otro vinilo de camarón. <ríe> no sé, me voy a poner ahora todo <ríe> Uh, vale, me vaya a amar loca, es ¿eh? un mantel después con rosquilla. Divino de la muerte. Que lo quería desde hace ya. No sé cuánto la tiempo. Leche. Luego, un conjunto de. de, de ropa de deporte. Que la tiene que cambiar porque no le viene. Me viene la parte de arriba, de abajo. Sí, la abajo no le viene. Y, ah, un jersey rosa. Muy chulo. De Zara. Pues a alguien le gusta. Y. creo que ya está. Bueno, me toca, me toca a mí, ¿vale? A mí me han traído... No, lo no tengo muy claro, pero creo que sí. Sí, yo creo que está todo. Me han traído, pues, una... Una chaquetilla de estas calentitas para pa el frío de Almería. Ay, no, me falta una pulsera. ¿Te falta una pulsera? Bueno, si vosotros seguís que yo lo encontraré. Bueno, ahí. me han traído también eh, una boina. Me han traído un... ¿Cómo se llama? Es tu mandilón, un mandilón, ¿no? Trae? Un mandil. Un mandil un mandilón no es su Chulísimo de la de Op que pone... Peligro, cocinillas en acción. La pulsera, la he encontrado. Me han traído también unas Rebook Unas Rebook blancas súper chudas. Y el regalo friki que me ha regalado mi cuñado, que por supuesto me parece un regalazo. ¿Vais a escojonar? porque yo tenía uno de estos en hace muchos años en el coche. En mi primer coche. Es un Carabirubi carabiru. carabiru Sí. El party, que fue el, party, ¿eh? ¿Ah, el party, ¿eh? ¿Ah? <risa> Es una figurita del farie, Bueno, y nada, y simplemente eso que bueno que nos han querido muchas cosas a los Reyes. Sí que es verdad, nosotros no, no, celebramos nos bien. Nosotros celebramos los Reyes más que nada y nada deciros que ah, bueno, voy al final del vídeo, ¿no? Deciros que ya me queda menos para llegar a los 500 suscriptores. Y el regalo de este vídeo va a ser un chum chum chum chum chum chum chum chum, chum. Oh. un antifal de sandías, ¿vale? Lo añado a la lista de regalos y deciros, bueno, si os ha gustado el vídeo, ya vale sabéis, like, darle like, suscríbete. compartir, suscríbete. suscribiros, etc, etc, etc, etc, Y bueno, voy a recomendar un canal, venga. venga, voy a recomendar en esta ocasión a mi amigo Killing Car, un canal que podéis ver críticas de anime, podéis ver parodias, un canal de humor... Así que eh, por favor, la recomendación de esta semana va a ser para Kimincar. Para y nada, pues nada, despedirnos y ya está. Espero que os, hayáis, os hayan sido muchas cosas a los reyes. Que nos dejéis en los comentarios si habéis sido buenos, habéis sido malos y que os han traído los reyes. Y nada, seguiremos subiendo vídeos. Así que, felices reyes y esperemos que este 2021 sea nuestro año en todos los sentidos. Esperemos.